Buen día, amigos y amigas de La Hora de Urlingan. Ustedes saben siempre que, además de las cuestiones culturales, de las cuestiones deportivas, nos interesa mucho todo lo que es el ámbito comercial, porque también tiene algo de cultural. Y le voy a explicar por qué. La comida es cultural, lo que nosotros comemos es cultural. Estamos acá en el local que se llama Lauras Delicity. Ustedes la habrán visto en las redes, porque... Algunos de los productos de acá fueron probados por el mismísimo Presidente de la República. Gracias. Laura, buen día, ¿cómo andas? Buen día, buenos días a todos. Bueno, presentate un poco, cómo te llamás, en dónde estamos y ahí arrancamos la charla. Bien, bueno, mi nombre es Laura Silva, eh, estamos en la localidad de Burlingham, sobre la calle Mascarni, 2872, a algunas cuadras de la Municipalidad de Burlingame. Eh... Vos te estás dedicando al tema de mermeladas. Contanos un poquitito sobre esas mermeladas y si hay algo más también. Sí, sí. Nosotros hace más de cinco años que producimos mermeladas uh -huh. Eh, tenemos un emprendimiento familiar que nació en el año 2017 uh -huh. eh, y bueno, si bien nuestro producto eh, principal es la mermelada, también eh, elaboramos algunos escabeches y conservas. Ah, qué bien. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo nació la idea? ¿Fue una idea tuya? ¿Cómo, cómo, cómo resultó? La idea nació porque, bueno, en, ese, en esos años eh, me había quedado sin trabajo después de trabajar más de 10 años en relación de dependencia, eh, puntualmente en un call center. Uh -huh. eh, eh, con el cambio de gobierno, bueno, hubo, hubo una este, reestructuración en el trabajo donde yo estaba y bueno, me despiden eh, y, a raíz, y también a, a raíz de eso también este, paso por un, una situación de salud. Ah. Eh, ¿Vos misma? Yo, yo misma, uh -huh. sí, sí. Un, un tratamiento un tiempo, bueno, pude sortear esa, esa, situación. esa, esa situación, ese inconveniente y bueno... Eh, ya con 38 años en ese momento, digo, bueno, volver a insertarme una vez que pasó todo, eh, volver a insertarme en el ámbito laboral, la verdad que fue este, bastante difícil porque en mi currículum, como siempre digo yo, solo constaba este, eh, que trabajaba siempre en call center porque la mayor parte de, de mi vida eh, la, trabajé sí en eso. Ahí. Entonces, eh, digo, ¿qué hago? Yo había hecho muchos cursos... Vengo esa, y... es la pregunta, esa es la pregunta que arranca, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Sí, esa fue qué... la pregunta. ¿Y ahora claro. qué hago? Porque yo no quiero volver a trabajar de lo mismo. Claro. Eh, ya no y... te sentías ni contenta ni alegre y no te no, daba no, satisfacción, nada. No, no, la verdad que me sentía ya muy incómoda eh, queriendo cambiar este, eh, el ámbito laboral, hacía bastante. ¿Y cómo aparece lo de la cuestión alimenticia? Porque yo, como iba a contar eh, ahora hace un momentito, este, venimos ya de una familia en la que todo lo, lo elaboramos de manera casera. Yo nací y crecí viendo a mi mamá y a mis abuelas hacer mermeladas. Ellos, yo había aprendido de ellas y bueno, después me perfeccioné todo lo que más pude, hice cursos, traté de, de... De hecho, ahora actualmente estoy estudiando Tecnicatura en Alimentos en la Universidad de Burlingame, todo para que esto se, se siga perfeccionando cada vez más. Así que bueno, este, una, un día nos vamos de, de vacaciones con mi marido y mis hijos y bueno, nos fuimos a... A Villa General Belgrano, fuimos a, uh -huh. a comer un restaurante y bueno, nos sirvieron unos, unas berenjenas en escabeche eh, y mi marido me dice, Lau, pero nada que envidiarle a, a tus berenjenas y habíamos no, ido a un lugar donde era bueno. era bueno. Y bueno, ahí se terminó de afianzar la, la idea de que yo podía arrancar con este trabajo y bueno, los primeros en probarla fueron mi familia, amigos, tuve muy buenas devoluciones y bueno, y ahí fue creciendo la idea de, de, de seguir perfeccionándonos, de ponerle una identidad al producto, un logo, una marca. Y bueno, fuimos trabajando durante ya estos seis años que van a ser, tratando de, de llevar el, el, el producto sí, bueno. a, a su mayor este, esplendor, por decirlo así. Yo hago un resumen que de la parte que, que, que me interesa resaltar es que ella lo primero que cuenta es que viene con una familia de tradición sí. de hacer sus cosas, eso es cultural. Sí, es cultural. Es Todo. cultural. Entonces, luego ella, ¿qué le agrega? A esos valores, porque la cultura trae esos valores, sí. el gusto por hacer comida, le agrega un nuevo sueño. Sí, ¿No la es verdad cierto? Que sí. Y la aplicación de las nuevas técnicas sí. de venta, de trabajo de marketing de marketing también, que hay mucha gente que, que, que, este, que habla mal del marketing pero bien usado, bien dirigido para que la gente le preste atención a un producto es, es un éxito, es que importantísimo de hecho durante la pandemia nosotros vendíamos de manera redes sociales, de manera visual eh, pasamos por un montón de ferias, ferias muy importantes pero cuando la pandemia llegó ¿Cómo hacíamos? Claro. Nosotros vendíamos haciendo degustaciones, claro. mostrando el producto en vivo, que la gente lo tenga en sus manos, que vea que esto es 100% presencial. Sí, fruta, presencial lo que le decíamos. Presencial. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se hacía? y cómo <risa> se hacía. Entonces que tuvimos que focalizar todo en, en las redes sociales y hacer que este producto sea llamativo, atractivo, de manera visual. Así que bueno, así pasar, pasó la pandemia y ahora, bueno, gracias a que esto está mejorando cada vez más, volvemos a la presencialidad y los clientes pueden volver a, a ver el producto. Se lo tengo que preguntar, ¿y cómo te sentiste cuando vos viste la foto que estoy viendo yo ahí del presidente Alberto Fernández, este, este, más que por él, por el, por el cargo que representa, probando tu mermelada? Y fueron dos sensaciones, pero que no, no, no, se puede, no tienen descripción claro. con palabras. Esa foto que ven ahí es del año 2019 cuando el intendente eh, Juan, Juan Zabaleta, Zabaleta, ahora ministro sí. de Desarrollo Social, uh -huh. le lleva al presidente electo las mermeladas. Eh, uh -huh. Nosotros habíamos tenido una visita al municipio, le llevamos las mermeladas y él ese mismo día dijo, bueno, esto lo, lo, yo quiero que lo pruebe alguien más porque estoy orgulloso de que, en mi, de que en mi municipio haya emprendedores que estén avanzando con sus emprendimientos así que esto yo lo tengo que mostrar y ese mismo, día, Qué dice, ese mismo día él se lo lleva eh, a Alberto Fernández y ahí se sacaron la foto merendando con, con tostadas y mermelada. Aparte Juanchi es bastante exigente con, con sí, las cosas que come sí. y tiene escatador. Sí, sí, él es muy exigente con todo lo que hace. Sí, sí, sí. Y, y bueno, eso fue en el año 2019. En el año 2021 recibimos la visita del presidente acá en este, en este lugar Ahí lo vimos en vivo y ahí pudo probar unas tostadas también. ¿Y qué tal es? Es una excelente persona. Uh -huh. este, tiene buen trato. Tiene buen trato uh -huh. y sí. Y además el hecho de que haya, se, hace, se haya acercado acá a un sí. barrio, la verdad que habla, habla de lo que sí, es como más persona. Bien. Más bien. Así que no, no, eh, sin palabras y la verdad que yo creo que si, si puedo decir que, que cumplí mi sueño, eh, lo, lo he cumplido. Y estás cumpliéndolo, porque esto va a crecer. Sí. Yo, ella, ¿cómo la conocí? Eh, fui a Tecnópolis eh, la semana pasada sí. y, este, y nosotros fuimos a, a tomar imágenes y a filmar un evento de mujeres dentro del ámbito del de Ministerio de Desarrollo Social que nos invitaron. Nosotros fuimos, como nos conocen, de Drupi, pusimos la cámara. A la vuelta había una feria muy grande y de repente miro esto, miro así y digo, es de Burlingame. Entonces este, empiezo a charlar con ella y yo me llevé una mermelada de naranja, le explico por qué le voy a contar esto, exquisita. Yo por lo común en un supermercado, sería el último producto que iba a agarrar. Lo llevé con confianza y descubrí un gusto nada que ver con Muchas lo que gracias. hay en el mercado. Nada que ver. Lo probaron ellos, me decían, me dice, esto de naranja está buenísimo. Habitualmente la mermelada de naranja no le, le siente como el gusto a la cáscara. Sí, es verdad. Muy amarga. Muy amarga. visto Pero era una textura muy linda. Eh, contanos un poco cuál, qué sabores en el ámbito de las mermeladas estás ofreciendo en este momento. Nosotros tenemos un, una cartera de sabores bastante amplia. Uh -huh. Elaboramos mermeladas, que eso es lo que nosotros destacamos de nuestro producto, que son productos naturales, 100% uh -huh. fruta. No elaboramos con ningún tipo de químicos como conservantes, colorantes, gelificantes, eh, fruta, zumo de limón y azúcar. En el caso de las mermeladas sin azúcar utilizamos stevia. Eh, y en este momento tenemos mermeladas... Elaboramos más que nada con fruta de estación. Eh, ah, claro. Con fruta de estación. En este momento, por ejemplo, eh, en estación está el higo y el mango. Uh -huh. eh, el, se está yendo la temporada del durazno, el damasco y uh -huh. la ciruela. Eh, después hacemos toda la línea de frutos rojos, como frutilla, eh, frambuesa, eh, arándanos. Eh, también tenemos mermeladas de, de mango, de kiwi, de ananá. Eh, tenemos mermeladas de banana con dulce de leche, de banana con chocolate. Eh, tenemos un, un amplio este, como digo yo, catálogo de productos, de sabores, que si uno va al supermercado no los consigue. Y lo que no vas a conseguir, porque yo soy cardíaco, ya eso lo conocen todos los que miran la hora de Durlingan, así que soy muy cuidadoso con el tema de, de los alimentos. Entonces, la producción natural tiene muchísimas ventajas, que la mermelada que vos encontrás de las grandes marcas en supermercado eh, no, no, te va, no te lo van a ofrecer. No, no. Y es como eh, que esos productos que están en el supermercado tienen silenciosamente cosas que a mí y un porcentaje altísimo de la sociedad que tiene mis problemas nos hacen daño, pero acá es como que yo encuentro un refugio en decir, bueno, es natural y de la parte de, de escabeches qué es lo que están nosotros haciendo? hacemos a pedido por ejemplo berenjenas uh -huh. eh, lengua al escabeche berenjenas uh, hacemos rico. morrones hacemos eh, salsas criollas chimichurri hacemos chacni. andá anotando <risa> Federico <risa> hacemos chacni <risa> este y bueno todo lo que podamos hacer eh, eh, chucrut ah mira eh, sí picles Así que haces chucrut, es sí, riquísimo eso. Sí, sí, para comer hacemos. con salchichas, sí, además. Sí, salchichas salchichas. Alemanas. alemanas, ¿no? Sí, con sí, sí. Bueno, eso salchichas. fue lo que, lo que probamos en ese, en ese momento cuando Cuando fueron fuimos a Villa General de Belgrano. Sí, y de ahí afianzamos la, la idea. Nos habían dado de entrada las berenjenas y habíamos pedido las salchichas con chucrut. Uh -huh. Y bueno, y además la historia. Eh, Yo lo que estábamos viendo y remarcando, porque ella hace un trabajo artesanal que va a ir creciendo, que va a seguir siendo artesanal, pero con un con mayor volumen en el futuro de producción, porque estamos saliendo de la pandemia lentamente, este que la gente todavía no hay mucha en la calle, todavía no, no, se, van, no se van animando. Pero esto va a crecer. El, el factor del trabajo de las etiquetas... Que es muy bueno, sí. o sea que es un diseñador gráfico que te Tengo, trabaja. Eh, eh, es o todo familiar, es ah, todo, familiar. Ah, todo. Sí, todo lo hacemos nosotros. Mi familia se compone de mi esposo, un uh -huh. hijo que tiene 22 años uh -huh. y dos hijos más de eh, 15 y 18 años. Una nena y dos varones son. Muy bien. Eh, si bien yo soy la productora de las mermeladas, el otro 50% eh, lo manejan mi marido y mi hijo, que son quienes diseñan todo lo que tiene que ver con Muy el bien. marketing, las redes, Muy el logo. Bien. Mi hijo estudia eh, Ingeniería en Informática. Eh, y bueno, hizo cursos de diseño gráfico, este, de imagen y video. Entonces es él el que mantiene las redes sociales junto a mi esposo. Y, y es el que se encarga de las etiquetas y todo ese tema. Es todo meramente familiar. Está todo... Producen todos los días o tienen o tienen días de, de, de producción como como eh, No, producimos días? generalmente tres veces a la semana, fuerte. Está bien. Está bien. Sí, sí. Eh, y próximamente estamos eh, ingresando ya gracias a, a, al estado que tenemos presente, desde uh -huh. la ley de góndolas, estamos ingresando. Eso es fundamental. Sí, y la monta, Estamos ingresando a, a, a una red de supermercados. Muy bien. Así que ya estamos pronto a, a estar en, en un supermercado este, para que todos puedan buscar nuestros productos ahí también. Así que vamos creciendo de a poco. Muy bien, pero muy bien y a paso firme y aparte justo con los datos, ¿no? Con lo que es la producción. Nosotros ahora vamos a, a mostrar un poco más adentro. Está todo impecable, prolijo. Este, así como ustedes ven este ambiente, es el ámbito de, de trabajo. ¿Vos me dijiste que estabas estudiando una tecnicatura? En alimentos, sí. Uh -huh. sí, sí, Porque, bueno, eh, yo estaba estudiando inglés, estudié de grande, uh -huh. porque... Más joven me aboqué a, a trabajar y a criar a mis hijos, entonces no se podía. Claro. Así que bueno, una vez que ellos crecieron un poco me puse a estudiar. Empecé por estudiar inglés porque es lo que a mí me gustaba. Está bien, es fundamental aparte, importante. Pero, importante, sí, uh -huh. sí. Pero bueno, el, el emprendimiento me llevó a tomar otro camino <coughs> para seguir perfeccionándome porque me interesa eh, a fondo lo, todo lo que tenga que ver con la alimentación, sana, saludable. Eh, y todo lo que uno va aprendiendo lo va aplicando sobre, sobre el producto. Y la Tecnicatura, supongo que, te, que, que vos decís que bueno, aprendes cosas que las aplicas luego acá adentro. Claro, sí, uh -huh. sí, es lo que estamos haciendo, aplicando acá adentro. De hecho, recibimos también ayuda de, de, la, de, de la Universidad de Burlingame. Porque ellos, eh, cuando pasó todo este movimiento de que se acercó el presidente, ellos ofrecieron también a hacer los análisis bacteriológicos ah, de la marmelada. Así que nosotros ah, muy, tenemos, bueno. tenemos todas las certificaciones, tenemos cual, cualquier vecino cliente que se quiera acercar para ver los análisis que se le han hecho al producto, los tiene a su disposición también. Eso que vos estás diciendo es fundamental, porque a mí me ha pasado en, en, en varias ocasiones de repente... Eh, comprar o querer comprar un producto artesanal y cuando yo le, le preguntaba por mi problema para saber eh, cómo certificaban ellos la sanidad de los productos algunos se enojaban sí. algunos se enojaban y que cómo les estaba pidiendo pero la verdad te aplaudo te felicito por por tener esa exigencia en el trabajo del producto hasta en ese detalle que es fundamental que decirle a la gente yo digo que hago esto y puedo certificar que lo estoy haciendo. Que lo estamos sí. haciendo. sí, sí. La verdad que, que le ponemos mucho amor y mucha pasión también a todo lo que hacemos. Y mm. bueno, eh, las devoluciones y, que tenemos de los clientes son lo que a nosotros nos alimentan el, el motor y. Y, y las ganas y las fuerzas que, que le ponemos todos los días al trabajo que hacemos. Ustedes también lo distribuyen, o sea, sí, cuando tengan hacemos, que ir al supermercado, también ustedes se van a encargar de la Por ahora lo vamos a distribuir nosotros porque son varios, varios supermercados es una cadena ah. de supermercados y como nosotros como emprendedores. ¿Se puede decir el nombre o no? Eh, sí, se puede ser, se puede decir eh, la, la cadena de supermercados Chango Más. Ah, está por bien. ahí vamos a empezar. Está bien. Eh, y bueno vamos a empezar distribuyendo nosotros porque bueno, este, son varios todavía y bueno vamos de paso a paso pero y pero en, en un futuro sí directamente vamos a distribuir eh, directamente en su plataforma y, sí, y ellos sí, se encargarán sí. de distribuir bueno, la verdad nosotros te felicitamos, nos sentimos muy orgullosos este, de que estas cosas sucedan acá, en el lugar que uno quiere, en Urlingham sí, en, nuestro partido. en nuestro partido en Urlingham eh, despedite de la gente, saluda a la gente y contales, invitalos a, a que vean y que prueben tus productos que son de primera. ¿Y dónde está el local? Está el local? Bueno, eh, bueno, están. yo soy Laura, la productora de las mermeladas Laura de Los invito a todos a que se acerquen acá a la fábrica, que se acerquen al, al pequeño showroom que tenemos. Pueden venir a degustar nuestros productos, a, a verlos. Eh, están, eh, está a toda a disposición para que puedan pasar a nuestra planta productora. Eh, estamos en la calle Mascani 2872 entre Pérez Galdós y Adrián Luna, eh, localidad de Urlingan. Así que bueno, un beso para todos y los esperamos. Nosotros también los esperamos y acuérdense, siempre mejor consumir productos que se hacen en Urlingan. Nos vemos.